Para mí, eh, hoy el cooperativismo, lo que nosotros nos, no, nos ayudó a todo esto, a sacar adelante, es eh, la unión de todos. No hay otra forma. El cooperativismo es una forma de aprender y desaprender lo, lo viejo porque son nuevas formas de, de, de economía, de, de, del vivir. Cuando yo vine aquí a la cooperativa, nos compartí con más varios y, y sentí más contento. Y... Comparten muchas ideas y mucho trabajo, la alegría, la risa, todo eso. Para nosotros es muy importante la cooperativa en este momento porque también lo vimos como, como una salida solidaria de todos los integrantes de, de, la, de la comuna, de la colonia más que nada. Y si no nos ayudamos entre nosotros, solo no podemos.